seguimos ya en este 8 Magazine Salamanca, en esta recta final de nuestro programa, como ya han visto con la cabecera de nuestra sección de los lunes, eh, Flores para mi casa, porque hoy tenemos con nosotros en nuestro plato de 8 Magazine Salamanca a Javier Fernández de Floristerías Mayo. Muy buenas Javier. Hola, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien y además creo que tenemos algo interesante que contar. Pues sí, yo estoy muy contento, es mi décimo programa aquí con vosotras que me, me hace muchísima ilusión eh, que sean ya 10 programas lo que llevamos haciendo de este Flores para mi casa. Es un proyecto que ya te comenté al principio que yo estaba muy contento por hacer y de enseñar cositas, de hacer cositas y bueno, he querido celebrarlo con unas cervezas, no sé si te parecerá. <risa> Perfecto, además con el día tan caluroso que estamos teniendo hoy, que hemos tenido <risa> hoy, pues nos viene muy bien algo fresquito. La idea es un poco en mi afán de, de con elementos que tenemos por casa. Uh -huh pues ir montando trabajos trabajos muy sencillos y trabajos que cualquiera podemos hacer ¿Qué, Esta... qué función van a tener estas botellas de cerveza hoy que es peculiar utilizarlas para decorar con flores es peculiar sí como has visto estas semanas de atrás nos hemos ido más al tema de centros de de, de mesa aunque el sí la semana pasada dijimos uno de ellos para ponerlo en un en un lugar un poco aparte en un rincón o así pero este, en este caso no voy a hacer nada para la mesa yo creo que lo vamos a utilizar todo en esos rincones en esa entrada en esos lugares mmm, centro de una mesa de estar uh -huh. más para en esa idea vale no como mesa de, de, de comer eh, he traído unas botellas de cerveza uh -huh. que lo que he hecho es unirlas entre sí y le he colocado una decoración en tonos azules Botellas de cerveza que todo el mundo tiene en su casa y si no las tiene, las tendrá hoy o mañana o pasado. Muy o después de un partido de la Eurocopa. Exactamente. <risa> Luego muy fácil de limpiar, ya sabes, agua caliente y uh -huh. se quita perfectamente las etiquetas. Y he traído Delfinium. Delfinium. Yo creo que los televidentes no conocen en esta flor o no, no lo hemos traído. Es muy de esta época ahora, la tenemos casi hasta primeros de, de septiembre... Eh, son pequeñas campanas que crecen de forma vertical uh -huh. eh, y la verdad es que a mí me, es una flor que me encanta y lo que he hecho es traer eh, vamos a cortarlas un poquitín para que tomen bien agua recuerdas el tema nos te decía Javier, verdad sí vale y recuérdanos cómo se como el tema del corte al viés, que eso es importante siempre que los tengamos un rato en secos a las flores siempre hay que meterlas luego en agua miramos a ver la altura que sea la correcta yo lo que vamos a cortar todas un poquitín más vale uh -huh. para que nos quede como más menos tallo tal vez exactamente pues que quede más metido y más adaptado al recipiente bueno yo no sé si javier lo ha hecho a propósito o es que tiene ya mucho mucho <risa> mucha profesionalidad pero las has dejado justo exactamente es la idea es como ves, en las mismas tres tonalidades que hemos elegido para nuestro lazo, ¿de acuerdo? Ahí las vemos. Y este sería el primer trabajo, con lo cual, este trabajo ya te digo, podemos colocarlo en cualquier esquina de nuestra casa, en un recibidor... Pero sobre todo pensado para zonas, como bien nos decías, que a lo mejor no son esa mesa de cocina, de comida que utilizamos más, sino es, para lugares ornamentales. Exactamente, esa es un poco la idea de hoy. Eh, eh, es lo que hablábamos, ahora nos vamos mucho a las, nuestras casas de campo a esos eh, pequeños sitios que tenemos pa, para estar en vacaciones y o, oh, por qué no, en ese apartamento que alquilamos y tenemos un arreglito muy fácilmente hecho y podemos tener unas flores allí. Y se le da una alegría a los inquilinos impresionante. Cuando llegan y ven sí. esto, dicen, sí, madre sí, mía, sí, sí, qué anfitriones sí. tan buenos tenemos. Yo, yo tengo la mala costumbre de siempre, siempre, siempre, siempre viajo con mis flores. Me bajo con un piaquitito de flores, unos jarroncitos, y siempre tengo flores a, en, en, en el apartamento o en el hotel donde cojamos, siempre tengo algo. Aquí, mira, he sí. traído unas copas de una colección que yo tengo. Eh, de copas de, de cristal de las típicas de eh, cerveza a esta le he añadido un poco de, de vidrio de este de cristal troceado que nos parece, hace un poco también parece hielo picado hielo picado, o esa sea, es <risa> ha sido la idea le vamos a echar un poquito de agua vale los demás ya le tenemos a todo echado el agua y también vamos a hacer un trabajo muy, muy sencillo. ¿Con qué tipo de flores? ¿Cuáles son estas? Recuérdanos, por favor. Jaime. Vamos a empezar desde abajo, el que vamos a utilizar aquí, a la parte de abajo. Esto se llama astromelia. Astromelia. Vamos a hacer un corte también al bies y muy bajito. Vamos a ver si hemos... No, tenemos que cortarlo muchísimo más. Y vamos a colocarlo así, Uy, un poquito más todavía bordes crecer mucho. La regaste bien a esta, sí. <risa> La idea es que nos haga la idea, uy, nos ha roto una, la idea es que nos haga un poco la idea de, de la espuma cuando, cuando nos sale de la cerveza. Esto por aquí, por aquí, mi zona. Este, este se, se llama, 328. ¿te acuerdas de esta? Sí Anastasia, porque tenías nos trajiste en una ocasión un, muchas de varios colores y, ¿Y ¿no los tenés? helados los hicimos con ellos, ¿recuerdas? Claro, o sea, nos trajiste muchas, Mira. pero es que estas es de todos los colores. Claro, esta antes eran todos los colores al, eh, en toda la flor. Ahora solo han hecho estos colores puestos justo aquí en los bordes de la de la flor, con lo sí. cual queda algo súper original. Es una flor que conjunta con todo porque lleva todos los colores. Vamos a hacer lo mismo, ponerlo justito, justito a la boca es la idea de la espuma que queremos, ¿vale? Y por último, traemos eustoma. Eustoma. Uh -huh. Que dijimos también que en algunos sitios lo conocen como lisiantum. Vamos a cortarlos un poquito más. Como veis, yo siempre voy midiendo de de menos de cortar menos a cortar más o sea que luego nos pasemos y la exactamente. Flor no nos sirva. exactamente incluso un poquitín más voy a cortarlos para que Me nos quede poco a poco esto es como cuando cortas el pelo a alguien y al final te con mucha tranquilidad hasta que queramos no, nos quede en el sitio ese que queremos nosotros buscarle uh -huh. es muy importante que las las flores y el recipiente donde lo pongamos hagan todo uno que no quede como dos cosas diferentes. Bueno, pues este es el otro trabajo, como ves, con muy poquitos elementos, hemos hecho un trabajo muy sencillo, muy simbólico de lo que decíamos del tema de la, de la cerveza, de la espuma... Un poco, refrescando un poco estos días que ya empiezan a ser mucho, muy de calor. Pues sí, la verdad es que sí. A mí la que me llama mucho la atención, volvemos a la Anastasia con todos los pequeños pétalos, no sé si van a llamar. Sí, pétalos, son pétalos, son pétalos. Todos los pétalos de diferentes colores, vean ustedes que se puede combinar, no hay excusa para no utilizarlas. Aquí tenemos en, en Mayo Flor, en Floristerías Mayor, nos ofrecéis cualquier posibilidad. Cualquier posibilidad. Date cuenta, fíjate, si podemos hacer estas cosas tan sencillas aquí para enseñarle a los televidentes, pues tú imagínate cuando viene esto para encargarnos para una boda, para un eh, cualquier evento que tengamos, sabemos hacer eh, cosas muy originales, muy diferentes, tenemos un equipo detrás, muy importante, ya te dije, un equipo de compra, importante, y un equipo de venta y asesoramiento en las tiendas para que poder dar un, un buen, buen servicio. Uh -huh. Bueno, pues de esta manera tan florida, vamos a dar la bienvenida al verano. Que sigue, sí, empieza esta noche. Claro, precisamente, sí. así que es la mejor manera de darle la bienvenida al verano de la mayor flor. <ríe> muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier. Te esperamos ya dentro de 15 días. No, nos bueno, vemos ya... Oh, oh. Yo no lo sabía eso. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia que me tenía que contar javier vamos cuéntanos. a estar unos días sin estar eh, haciendo el pequeño intermedio este del verano y volveremos en torno a ferias volveremos bueno, ya por esa aquí es, esa es una buena noticia para que vean ustedes que aquí nada está guionizado que vean qué cara de disgusto se me ha quedado el saber que javier tendremos que esperarlo hasta septiembre pues si me llamáis un día vengo pero vamos vamos Seguramente a hacer este de pa... con tus flores viajando por ahí <risa> hagamos esta paréntesis ahora vale perfecto javier pues muchísimas gracias y que disfrutes del verano e igualmente ána. Y nosotros nos vamos a despedir ya por hoy con este Chomagas y Salamanca tan florido, tan veraniego, ya saben, de la mano de Floristerías Mayo. Pero regresamos mañana. Recuerden, a partir de las nueve y media de la noche. No nos fallen. Chao.